Bueno, en teoría esto es loquendo city El lugar donde todos los loquenderos mueren a causa de los aviones de mierda Veré cómo salgo de este aeropuerto. 10 minutos para buscar la salida después. Bueno, en teoría esto es Cocuendo City. Hola buen hombre, ¿me presta su taxi? No quiero. Entonces chupela, me iré al canal que compre con 2 loquen dólares. otros 10 minutos para llegar al canal después. Bueno, según me contó el dueño de esa casa, hay un loquendero nuevo por acá. Veré en qué mierda le puedo ayudar, obviamente siempre con buena educación XD. ¿Quién es el puto que interrumpe mi paja trimestral? Hola vecino, perdón por interrumpirle, pero me enteré que usted es nuevo, y me gustaría decirle de que si puedo ser su asistente. ¿Y qué trolazos es un asistente? Un asistente es el que ayuda. En el caso de las peleas, digo, eres el vejito. Están los luchadores, que son como los líderes que pelean, están los compañeros de pelea, son luchadores que ayudan a un bando. Luego están los asistentes, los cuales dan ataques de distancia, como ataques de ráfaga, curación, dar escudos. Y también puedes decirles que peleen como compañeros de pelea, pero serán bastante ineficientes. Lo recomendable es usarlos correctamente. Ok, entonces acepto el tratado. Yo me voy a comprar pizza. Thank you